The Crown, una de las series más exitosas eh, de los últimos tiempos Estamos hablando de la plataforma Netflix Que eh, está ya a punto de estrenar su quinta temporada Esto va a suceder el 9 de noviembre, Tano eh, Y te cuento que en la temporada 1 y en la temporada 2 La responsable de interpretar a la reina de Inglaterra fue Claire Fox Y en la temporada 3 y en la temporada 4 fue Olivia Colman Nunca miraron los parecidos con la reina. De hecho, la primera actriz que la interpreta en la primera y segunda temporada, por ejemplo, tiene ojos claros, y Olivia Colman tiene ojos uh -huh. marrones, que la interpreta en la, segunda, en la tercera y en la cuarta temporada. ¿Quién va a interpretar en la cuarta temporada? Lo contábamos hace unos días. Es Imelda Staunton, que es esta señora que ven allí en pantalla, y eh, Jonathan Pryce, el señor que está al lado. Grandes actores... Eh, es el responsable de interpretar al marido de la reina de Inglaterra. La diferencia entre la cuarta y la quinta temporada es que cuando se emitieron, ni hablar de cuando se rodaron, ambos mandatarios, la reina y su el rey consorte, estaban vivos. Ahora están los dos muertos y de hecho, eh, Imelda Staunton Stoughton cuentan lo difícil que fue ir a rodar, vestida de la reina de Inglaterra, uh -huh. Eh, ...al día siguiente del funeral de la reina claro. de Inglaterra... ...en Inglaterra, con todos los técnicos mirándola... ...de una manera muy diferente y muy extraña... ...esta última y quinta temporada... ...cuenta la historia eh, más conocida de la familia real... ...porque eh, va a contar la historia desde el año 98 aproximadamente... ...que es la etapa más dura del ADD... ...y cómo enfrenta a toda la familia... ...que enfrenta a toda la familia no solamente Lady Di, sino además eh, también Sarah Ferguson, que era la esposa del hermano de quien es hoy el rey de Inglaterra. Y la verdad fue eh, un momento muy duro para la familia real. Lo cuenta Imelda Staunton de esta manera. y Olivia Colman. Imelda Staunton es la primera que no la interpreta en vida. Volví a rodar al día siguiente del funeral, nos cuenta, y creo que para ellos era raro mirarme. Fue realmente extraño. Tú, como futuro rey, tienes un deber. La quinta temporada arranca en el 92, el anus horribilis, con el temor a que la tempestad entre Carlos y Diana hundiera a toda la institución. Los sentimientos están ahí, pero no puedes mostrarlos. Es muy interesante para una actriz sentir mucho, mostrar menos. Es la única condición, la única regla. Tanto él como ella han muerto ya. Creo que vamos a tener una nueva audiencia unida a la que ya tenía de Crown. Gente que la verá por volver a ver en pie a ambos. Dominic West pensó que se confundieron al ofrecerle ser Carlos de Inglaterra. ¿De verdad dije eso? Bueno, ahora en serio sí, lo pensaba, porque no me parezco en nada. No podía rechazar una serie de este nivel, pero pensaba que estaban equivocados de verdad. Ahora no lo pienso. Fue el periodo más impopular de Carlos. Camila siempre ha estado y nadie ha sabido qué opina de aquello. Eso dice mucho de ella. Ella nunca daría su versión de los hechos. Ya, pero es que ella es la ganadora. Estoy de acuerdo. Ante la intensidad de los capítulos que vienen, se dice que el mismísimo rey ha pedido advertir que es ficción. Y lo van a hacer. La corona, en efecto, pesa mucho. Bueno, vamos a estar atentos. Aquellos que la han visto y que la siguen, la, la seguirán, por supuesto. Ojo, ojo, que llega en un momento clave la serie, ¿no? Claro. Llega entre, entre eh, días antes de la asunción del Rey Carlos, una, una, una Camila que, como dicen allí, la consideran como la gran ganadora mm. de todo este show, que para mí pero también... Pero igual es... la parte esta de la serie no, no tiene que ver con la muerte de la, de la reina. O T sí, no, llega. No, no llega, no la, llega muerte. la muerte de la reina, pero sí tiene la muerte uh -huh. de, de la Lady y todo el escándalo familiar. Y una Camila parker Bowles que tiene muy mala imagen en Inglaterra, pero no deja de ser una, una víctima más de la familia real.